Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La avicultura de Sonora se sumó a la de Jalisco y Nuevo León como libre de cuarentena, esto luego de los brotes de influenza aviar H5N1 y las más de 744 mil aves sacrificadas. Se detalló que en dos meses, lo que equivale a tres periodos de incubación, no se han registrado nuevas incidencias. Ernesto Hermosillo, presidente de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 toneladas y casi 10 mil millones de dólares en la facturación. China, recordaron, es su principal comercio. La Cámara Capia en Argentina informó que durante el año pasado el consumo per cápita de huevo alcanzó 314 unidades, un crecimiento de más del 5% sobre 2021. Esto posicionó al país sudamericano como el cuarto mayor consumidor de esta proteína a nivel mundial. Su presidente, Javier Prida, celebró esto como un logro de más de un una década y media de trabajo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.